You? You? Herramientas de trabajo Es esencial que identifiques las herramientas que usarás diariamente para llevar a cabo tus funciones. Algunas son exclusivas del puesto y recibirás capacitación sobre ellas en tu curso de inducción, pues llega a variar su funcionamiento dependiendo de la marca o modelo. En esta clase conocerás los fundamentos básicos para estar familiarizado con ellas y facilitar tu interacción durante tu inducción. ¿Qué herramientas utiliza el cajero de banco? Computadora. A través de sus aplicaciones vas a ingresar todos los movimientos solicitados por el cliente. Realizarás tus reportes de cierre de caja y podrás corroborar la información requerida para tus balances. Terminal. Va conectada a la computadora y es por donde los clientes ingresan los movimientos de sus cuentas con una tarjeta. También se utiliza cuando el cliente te solicita modificar o dar de alta el Número de Identificación Personal, NIP, de la tarjeta. Certificadora Impresora de Comprobantes Emite y valida los comprobantes generados por los movimientos ingresados en el sistema, pagos, retiros y depósitos. Como su nombre lo indica, certifica los documentos. Lámpara de luz ultravioleta. Te servirá para revisar algunos elementos de seguridad de los billetes, documentos y otros valores que recibas y detectar si son falsos o no. Contadora de billetes. Utilízala cuando necesites contar grandes cantidades de billetes para agilizar el movimiento y evitar errores. Impresora de documentos. En el área de cajas, se cuenta con un multifuncional o impresora para mandar imprimir todos los documentos informativos o reportes. Si es multifuncional, se ocupa como fotocopiadora. Lonchera. Para guardar y transportar tu fondo de caja, así como tus sellos, se te proporciona una caja metálica con llave, conocida como lonchera, la cual queda bajo tu resguardo durante tus labores. Sellos Se utilizan para validar la fecha de recepción o generación de documentos. Es tu responsabilidad el uso y resguardo de los sellos, ya que cada uno imprime Logotipo del banco, Número de caja y fecha, la cual debes verificar y actualizar diariamente. Sumadora te será de gran apoyo para verificar las operaciones ingresadas al sistema del banco, así como confirmar el conteo de efectivo. Es importante siempre generar impresión de los movimientos para cuadrar tus resultados. El uso apropiado y resguardo de estas herramientas garantiza tu óptimo desempeño en el puesto.